trabajo excepcional, un, tra un trabajo como los tiempos de emergencia lo amerita, tanto eh, la policía, defensa civil, el sector médico, las diferentes instituciones, siempre eh, Cruz Roja, obras pública y las diferentes instituciones que quieren a su país y quieren eh, salir rápido de esto que estamos viviendo de hoy Falta el, el ayuntamiento acá, ¿verdad? Entonces el padre es, a, es el coordinador del Consejo Económico y Social que dirige todo lo que es el municipio conjuntamente eh, con el, el ayuntamiento él me solicitó que lo incluyéramos a él eh, en este comité y entiendo que para nosotros no estamos reuniendo cada instante, por cualquier situación, que hagamos un grupo de WhatsApp y que por ahí nos mantengamos en comunicación, sabiendo que solamente ese grupo de WhatsApp será para tratar asuntos institucionales, o sea, de lo que acontece en los actuales momentos. Después que pase esto, si queremos... Eh, eliminar el grupo se elimina, mientras tanto, entiendo yo, lo hago la sugerencia.